Hola, hola, bienvenidos de nuevo a Secretos de tu Salud en 20 minutos. Como ya os decíamos la semana pasada, cada semana os vamos a ir ofreciendo información que realmente consideramos muy muy importante para mejorar nuestra salud ¿no? en todas las áreas de nuestra vida. También tenemos que recordaros que tenemos dos pilares básicos, que uno es la salud celular y otra es la salud emocional y espiritual. Ayer fue el Día Internacional de la Salud Mental y es por eso que hoy queremos hablar del por qué es tan importante la salud mental y cómo está afectando eh, esta salud a tu salud física. La buena salud mental es más que la falta de enfermedad, ¿no? Porque a veces pensamos que, que tengo salud mental si no tengo una enfermedad mental y de hecho la buena salud mental está muy ligado a la salud física, porque es verdad que la vida puede ser desafiante, a veces abrumadora, pero realmente existen formas muy simples para priorizar tu salud mental y asegurarte de que la estás cuidando como te mereces. Y una pregunta que yo siempre me hago y que creo que todos nos la tenemos que hacer, ¿no? que es ¿por qué importa la salud mental? Bueno, la respuesta es que la salud mental es tu bienestar emocional realmente, psicológico y social. O sea, tu salud mental te afecta en la forma en que piensas, en que sientes, en que actúas, en que tomas decisiones. Y a medida, a, a, o sea, a, a veces lo que hacemos es que lo ponemos en segundo plano, ¿no? O sea, vamos tan ocupados que, que es como que no nos damos cuenta de la importancia que tiene. Sin embargo, hay muchísimos estudios que ya muestran la salud mental y física están unidas, mucho más unidas de lo que se creía. El bienestar mental es importante en todas las etapas de nuestra vida, o sea, no es solamente cuando somos mayores, sino que desde la infancia hasta la edad adulta. De hecho, va y viene y va cambiando con el tiempo, ¿no? dependiendo pues, por las situaciones que estés pasando. Ah, incluso fíjate que cuando alguien tiene problemas de salud, puede tener graves consecuencias mentales también, ¿no? Por ejemplo, la depresión puede aumentar también los factores de riesgo de muchos tipos de problemas de salud física. Y aquí es verdad que hay veces que existe como una pequeña vergüenza, ¿no?, a, a reconocerlo y la verdad es que no debería existir porque ponerte en contacto con un profesional cuando tú consideras que necesitas apoyo adicional es algo que deberíamos ser conscientes y aceptarlo como algo importante para nuestro bienestar y nuestra salud mental, como hemos dicho. ¿no? Um, lo común y las causas de la enfermedad mental, diríamos que eh, se encuentran, fíjate que dicen que una de, cuatro, de cada cuatro personas en el mundo están diagnosticadas con una enfermedad mental en algún momento de su vida. Sin embargo, no existe una causa única para, para esta enfermedad mental, ¿no? o sea, son muy dispares. Y las primeras experiencias adversas de la vida, el trauma, el abuso, condiciones a veces médicas que sufren las personas, factores biológicos, desequilibrios químicos en el cerebro, puede ser, pueden ser el origen de las causas de quienes experimentan algún problema de salud mental. Una de las claves sería el autocuidado, es el mejor cuidado que podemos tener, ¿no? que es el cuidado personal. Y parece que sea como, oh sí, esto, esto es lo que dice todo el mundo, ¿no? pero es que es necesario y es cierto. Y al igual que, por ejemplo, el personal del avión te está diciendo que te pongas una mascarilla de oxígeno antes de que, intentes ayudar a otra persona que está a tu lado, pues de la misma manera decimos que es muy importante que tú te lo apliques esto a tu salud. O sea, el autocuidado es muy importante. Para poder cuidar a quienes te rodean, desde luego es crucial, pero también para que te asegures, ¿no? De que realmente estés ofreciendo parte de ti, porque no puedes verte positividad o ayuda, ni nada en una taza vacía, ¿verdad que no? Y hay tantísima gente que ama y que da a los demás y que se olvidan de cuidarse a sí mismos y luego vienen los problemas, ¿no? Hoy voy a compartir con vosotros, bueno, mi equipo y yo, luego tendremos también a, a, a Silvia que nos va a hablar de testimonios y a Cristina como siempre, como cada, cada martes, que nos va a hablar también de, de esos secretos tan maravillosos para la parte física, ¿no? Pero vamos a hablar de algunas de las maneras en que se puede priorizar uh, el, el cuidarte tú para poder ayudar a los demás, ¿no? Y siempre decimos, comienzo por lo básico. Lo básico es lo más importante, ¿no? Y hablaríamos de ejercicio regular, ¿no? Que es muy conocido, pues unos 20-30 minutitos de caminata, no hace falta que corramos ni que nos esforcemos eh, muchísimo, pero sí que el, el hecho de ir moviendo nuestro cuerpo nos va a ayudar a mejorar ese estado de ánimo, ¿no? Por supuesto, las comidas saludables, regulares, muchísima agua y de 7 a 8 horas de sueño cada día. Pero también hay algunas que hemos de, esas serían las más parte física, ¿no? Pero también tendríamos que a aprender a usar, pues por ejemplo, la gratitud, ¿no? Eh, yo, yo por ejemplo diría, oye, apuntar en un diario tres cosas por las que estás agradecida o agradecido eh, durante el día, ¿no? Y hacerlo cada día, cada día. Yo cada día cuando llega mi hija le digo, dime algo bueno que ha pasado. Y cuando me lo dice le digo, ahora dime otra cosa buena que ha pasado. Y luego le digo, ahora dime otra cosa buena que ha pasado, ¿no? A ella no se lo hago escribir, pero sí que es verdad que es una manera de hacer recordar que tenemos que enfocar nuestra mente en esas cosas positivas y de agradecimiento, ¿no? Otra cosa muy bonita que nos puede ayudar en esta salud mental, ¿no? Es el, el estar comunicado, ¿no? Con los, conectado con esos familiares y esos amigos, el... el aunque solo sea para, para una cena semanal, para un almuerzo mensual o una llamada de Zoom, sencillamente como hacemos a veces con nuestra querida amiga que decimos vamos a hacer un vinito, ¿no? y en realidad no hacemos un vino, lo que hacemos es una llamada de Zoom para estar en contacto. no Luego otra cosa muy importante también sería el ser creativo, porque se ha demostrado que simplemente el hacer algo como colorear, Construir, tejer, hacer manualidades aumenta la felicidad y no solo eso, sino que estimula el sistema inmunológico y reduce la demencia. Y por supuesto, cómo no, cómo no, meditar. De 5 a 10 minutitos al día, sentarse en silencio, centrar tu atención en, en algo bonito y dejar que los pensamientos fluyan, ¿no? nos ayudará mucho al estrés. Realmente, bueno, aquí yo os puedo ayudar, en nuestro canal podéis encontrar meditaciones también gratuitas que las encontraréis que os van a ayudar muchísimo ¿no? a, a focalizar esa mente en algo bonito. Observar la naturaleza, a repetir palabras tranquilas, visualizar un lugar tranquilo, que aunque parezca una tontería, pero en realidad nos puede ayudar muchísimo. Y bueno, cómo no, utilizar productos naturales que nos van a ayudar a la calma, porque además no, no vamos a permitir que vengan uh, factores externos, ¿no? Y nos ayudarán a encontrar ese equilibrio. Para hablar de estos productos, como siempre tenemos aquí a nuestra queridísima Cristina Williams, que hoy nos va a hablar de algo muy, muy importante, como es el Redox Mood, ¿no? Que, bueno, ella nos lo va a explicar. Cristina, ¿qué tal estamos? ¿Hola? Perdona, perdona, ahora wow. sí. Estoy muy bien, estoy muy bien y gracias por <risa> compartir uh, sobre este tema que es muy importante. Yo, personalmente, eh, he sido una de las personas que he pensado que la salud mental es, um, es una decisión. O sea, si tú te quieres sentir bien, te sientes bien. Y la verdad es que no es tan fácil. Yo cuando tuve mi cuarto hijo, um, bueno, yo siempre pensaba que la depresión, por ejemplo, era inventada, ¿verdad? Como, ¿Por qué es que eres tan negativa? Esto te lo has inventado, ¿verdad? Y después de que tuve mi cuarto hijo, me dio depresión postnatal, ¿verdad? Y, y aunque lógicamente yo tenía mucho de lo cual estaba agradecida y contenta, eh, este estado anímico no me lo podía sacudir, o sea quiero también aquí reforzar que la depresión, la ansiedad, la salud mental tiene este lado físico. Como tú siempre dices, no se puede separar el físico y el emocional e incluso el espiritual. Está todo conectado. Y por eso estamos hablando también aquí, eh, no solo del de, eh, lado mental, como tú dices, la meditación, la gratitud. Um, pero también tenemos que to tocar un poco el tema físico. ¿Qué es lo que pasa en tu cuerpo cuando uh -huh. tienes um, eh, depresión, ansiedad o problemas de salud mental? Es, es uh, verificado de que hay desequilibrios en lo que es el estado químico de tu cuerpo, el estado hormonal. Básicamente, toda enfermedad es cuando salimos del balance, cuando salimos del homeostasis, ¿verdad? Uh -huh. el cuerpo cuando está balanceado, está en buena salud y cuando perdemos este balance se manifiesta en enfermedad y eso eh, quiero eh, explicar que uh, si tú necesitas eh, un empujón físico verdad puede que tú estés haciendo todo lo necesario meditando viendo películas chistosas eh, hablando con un terapeuta oyendo música linda haciendo yoga pero Puede que todavía te sientas que no te puedes liberar de este estado mental. Quizás es un estado, uh, un, una situación física. Pues ahora hay productos en el mercado y hay uno que lleva nada más dos meses de estar lanzado en el mercado. o sea, Es una cosa muy nueva. Eh, se, eh, ah, tiene... Eh, eh, esta tecnología viene de la misma compañía que han ofrecido a CEA Redox, o sea, lo que hablamos la semana pasada de estas moléculas de comunicación en el cuerpo, pero este producto se llama Redox Mind, y este es un producto eh, que está diseñado específicamente para, para mejorar la, la función mental, para ayudarnos a pensar con más claridad, más concentración, para ayudar a la memoria, para tener eh, las células de la, del cerebro más sana, para eh, mejorar la atención, la res, el tiempo de la respuesta y eh, la comunicación en nuestro cerebro. No voy a entrar en todos los ingredientes, pero básicamente eh, es una, una, una tecnología que cuando la han probado en estudios, la gente, más de 80, 86, 87% de personas han sentido un impacto. Y es muy inmediato, de hecho, un impacto a su estado mental, su estado eh, um, eh, anímico. Eh, y perdona, que estoy, estoy hablando de dos productos aquí, realmente el mind y el mood. No, no importa, no importa, porque el mood yo creo que es más para cuando trabajemos con la ansiedad. Y el mind pues, está muy bien con lo que estás diciendo y de hecho yo iba a comentar que Silvia además tiene... Un testimonio maravilloso, fantástico, que nos lo va a compartir. Y, sí. y creo que es muy importante lo que has dicho tú, o sea, porque realmente el mind lo que hace es ayudarte a, a generar también esas endorfinas que de alguna manera, cuando, cuando hay estos problemas, el propio cuerpo deja de fabricarlo, ¿no? Porque le, le cuesta, o sea, es una cosa física, ¿no? Entonces, eh, está muy bien, muy bien. A ver si Silvia nos aparece Pero por aquí. Bueno. Mira, solo nos, antes, antes de pasar a testimonio, nada más quería explicar, porque la gente quizás dice, ¿y esto qué es? Es una pastilla, es, es, es una bebida. Mm -hmm. Es un polvito, básicamente es un stick. Tú te tomas uno en la mañana, uno en la tarde o, o, o uno al día, como quieras. Lo mezclas en una bebida. Además, es un sabor delicioso um, mm -hmm. y sí. te ayuda con con, sí. con la... sí, te ayuda a sentirte mejor. Y creo que todos los que hemos luchado, yo he luchado con problemas mentales. Um, sentía como que tenía una nube o sea no podía ni pensar ni ni una nube no tenía claridad y este producto los testimonios y los resultados que se están compartiendo y es un yo he sentido el impacto de este producto en 15 minutos una claridad mental así que silvia quizás nos puedes comentar qué es lo que tú tienes hola hola silvia hola qué tal hola a todos Hola. Pues la es que, hola, la verdad es que. Ella va es investigando, bien. eh. Ella va investigando resultados, sí. es la que recibe también las opiniones, así que es importantísima, Silvia, en este sentido. Cuéntanos qué es lo que. Sí, la verdad eh, es que cuando han llegado a la familia de, de Asea los productos estos, los sticks, yo creo que es el mejor complemento para el día a día, ¿no? Pero el testimonio que os traigo hoy realmente es un testimonio de una chica que fue bastante duro la experiencia que tuvo con enfermedad mental y a consecuencia física, o al revés, llamémoslo como queramos. ¿no? Me gustaría compartiroslo para que vosotros vierais la imagen de ella y de que hay grupos de testimonios en Facebook donde podéis consultar estos resultados y son personas como nosotros que han tenido una experiencia y que tienen bueno, la, la bondad y la generosidad de compartirlo con todos. Vale, a ver si puedo, me confirmáis que lo hago bien, ahí está, creo que es aquí, vale, ¿lo veis? Sí, ahora sí, vale. sí, sí, sí, sí. Vale, es veo. que quiero que veáis las fotos porque es bastante importante que veáis las fotos, sí. vale. vale, ¿veis las fotos vosotros, no? Sí, sí, sí. Perfecto, vale, pues estamos hablando, esta, ella es Ashley Otler eh, y dice que tiene la obligación, es, es maravilloso el testimonio que da, dice que tiene la obligación de contar cómo ha sido el regalo de haber conocido a SEA, ¿no? Ella tuvo una gran lista de enfermedades tanto de su cuerpo como de su mente, como decía Cristina y Esther, no se puede separar el cuerpo de la mente, con lo cual una mente enferma, bueno, hay una frase de, de, de un médico que a mí me encanta que dice intestino sano es una mente sana, ¿no? Pues que viene a ser físico sano, mente sana y a la inversa, ¿no? Pues ella dice eso, ¿no? que tuvo una gran lista de enfermedades y que después de tres embarazos muy difíciles y la pérdida de su hijo mediano, o sea, falleció, se encontró físicamente muy enferma y por necesidad médica se, se hizo adicta a los medicamentos para liberar un poquito el dolor, ¿no? A través del dolor físico y el dolor emocional también. Mm. Aparte, como no tenía bastante esta chica, eh, tenía diabetes del tipo 1, y luchaba con, contra una gran depresión y un, tra, un trastorno de estrés postraumático y ansiedad. Que más adelante, a pesar de ir, ir tomando nota, ¿no? A pesar de estar en un camino de medicación y de, y de tratamientos, más tarde le diagnosticaron bipolaridad. Mm. O sea que al contrario de, de, de ganar calidad de vida, lo que estaba haciendo era ser adicta a medicamentos y ir desencadenando algo que se, estaba, que se iba a transformar como en crónico, ¿no? Bueno, dentro de toda esta desesperación, ella, por supuestísimo, no reconocía a la mujer que ella había sido, ¿no? Y en 2018 ah, estaba recibiendo asesoramiento, rehabilitación mental y física y le llegó el regalo de ASEA que le ayudó en este camino. Empezó a tomarlo sin dejar la parte emocional de ayuda psicológica ni los servicios ambulatorios que tenía, o sea, ella no dejó absolutamente nada. Y es más, hay una frase que a mí me gusta mucho que dice que aunque ella no afirma que le ha curado, a o sea, la adicción o le ha resuelto la depresión, dice que sin lugar a dudas tiene la absoluta certeza de que le ha ayudado a salir de esta niebla, de esta nube que justamente ahora decía Cristina, ¿no? Para llegar a estar donde está ella ahora. Tiene una vida completamente normal, es una chica de 35 años, madre de un niño de 13, hija y una niña de 10 años, esposa de un estudiante de medicina... ¿Y qué cambió? Pues que en ese preciso instante que se cruzó esta información ¿no? que, que le llegó a su vida, esta suplementación, pues ella optó por coger la mano y es algo que le ha permitido pues cambiar su vida radicalmente. ¿no? Le ha ayudado en su cuerpo, en energía, en espíritu y le da esa ese equilibrio para seguir adelante con su vida. Y la frase final que, que deja en el grupo de testimonios es que espero que este mensaje llegue a los ojos y los oídos de aquellos que necesitan esperanza uh, mientras sufren como yo lo hice en los últimos diez años. Madre mía, qué, ah, sí. qué maravilla. He intentado resumirlo porque es un testimonio que realmente sí. es maravilloso es, maravilloso. es difícil resumirlo, ¿no? Pero... Realmente ahí nos damos cuenta ¿no? de la necesidad de, a veces que no solamente es la parte mental porque tú puedes tener mucha fuerza, repetirte que quieres salir, pero hay una parte ¿no? que es la parte física. Que es, yo, yo el otro día le decía a mi hija, no uh, mira, si te enfadas vas a generar el cortisol y entonces no te vas a poder curar. no Pues es verdad, o sea, cuando hay uh, estas emociones nos están afectando en el físico y el físico también afecta a las emociones, ¿no? Sí. Por eso, por eso es tan importante, exacto. Por eso es tan importante el poder ayudarnos y yo creo que ahora este, este nuevo complemento que han, que han ofrecido es una maravilla. Ha dejado de ser un secreto, ¿no? Yo creo que eso es importante, que ha dejado de ser un secreto y lo compartimos con todos vosotros para que sepáis que existe. Y bueno, yo por mi parte creo que... Aquí hemos hecho nuestro ratito de tertulia. Os recordamos que cada martes estamos aquí a las 18 horas. Os dejamos nuestro mail, secretosdetusalud.com, por si tenéis dudas, si queréis hacer alguna consulta, si queréis enviarnos ideas, temas que os gustaría que buscáramos información y la aportáramos para vosotros. Y no os olvidéis de suscribiros al canal para recibir siempre todos los programas si no lo podéis ver hasta ahora, para que os llegue en diferido y ayudarnos de esa manera a llegar a más y más personas. Muchísimas gracias, uh, Cristina, por toda tu aportación, como siempre, tan valiosa. Muchas y... gracias a ti, muchas gracias a ti, a ti, Silvia, y muchas gracias a todas las personas que están aquí queriendo descubrir secretos. Si estás luchando con una cosa mental, no haces que un diagnóstico se reste tu vida continúa a averiguar que hay secretos y que te podrían ayudar. Y la vida sí. puede cambiar, como hemos visto esta chica. La vida puede mejorarse sí. Muchísimas sí. gracias también, Silvia, a ti por, por tu, a tu investigación y por compartirlo. Y muchísimas gracias a todos los que nos están viendo y oyendo. Gracias, nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Hasta luego. Hasta, luego. Hasta, luego. Bye. Hasta el martes. chao. chao.